Acariciando la luz de tu resplandor Sentí que ya no importa si no sale el sol Que solo nos quedamos comprendiendo el valor De lo que no tenemos si algún día se marchó Por culpa de la decisión De un alma libre que algún día se cansó Dijo basta para mí, basta para vos Basta de decir que sí cuando sabemos que no no. Que no, hay nada peor que entregarnos a este mundo que opinaba por los dos Que asesina débil eso que debilitó, la unión sin preguntarnos si queríamos o no Donde ya no hay vuelta atrás, donde no queda otra verdad que mirar hacia adelante Solo por dejarte y solo con amor, con amor voy a recordarte en mi corazón, en un mundo sin razón, girando alrededor, que no para su motor, que no para su tracción, ni la atracción que siempre me lleva a vos. A los ojos perdidos, a tu pelo que cambio de color. Quizá para despistarme, quizá para ayudarme a olvidarte mejor.